Hola ¿Qué tal? Yo soy Pedro así si no me conoces me presento Soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en exclusa el tiempo par es de 15 minutos y vamos a hacerlo en la legendaria Esta misión no es tan difícil de hecho no creo que te cueste trabajo conseguir el tiempo par es bastante fácil y tiene muchos trucos chidos. Ahora pon atención primero es Lightium del nivel así Después segundo sladium excelente Tercer sladium lo conseguimos, perfecto Un cuarto ya no, ahora ven por acá Vamos a seguir Y aquí a veces puedes conseguir un pequeño boost de velocidad con estas barreras ah, No lo conseguí, no pasa nada Aquí quieres conseguir al menos una granada de este Brut Y ponle atención Granada de fragmentación, agarro el mazo, brinco Y a la caja que cae más lejos le disparo para posicionarla Quiero posicionarla viendo más o menos hacia allá me pongo del lado izquierdo de la caja, veo hacia la derecha y doy un mazazo, y con eso voy a salir volando. Puedes obtener un mejor impulso, no te preocupes. Ahora lo que vamos a hacer es este entrar por aquí, y te voy a explicar con este punto de control de la caja. Simplemente si te colocas del lado izquierdo y ves hacia el derecho y das un mazazo, sales volando. Si te colocas del lado derecho y ves hacia el lado izquierdo, no pasa nada. Así que siempre debes estar en el centro o en el lado izquierdo de la caja, ¿ok? Ahora ven por acá, vas a usar una de las granadas de picos y la vas a lanzar justo a donde se intersectan estas dos líneas Esto va a acomodar esta caja Y ahora simplemente brinca y da el mazazo y vas a volar así Hazlo de nuevo y vas a llegar todo esto Aquí puedes conseguir un con launch. simplemente granada Brinca y el cono te va a pegar y vas a obtener velocidad No es muy importante que hagas eso Ven por acá y de nuevo, lado izquierdo, le pego a esto Y consigues un poco de velocidad Ahora ven aquí, brinca para agarrar la cobertura desplegable y ahora aquí vas a brincar y dar un mazo para llegar aquí arriba. No te agaches, simplemente brinca y mazazo. Ahora, ven por acá. Y ahora voy a evitar un momento de cortana que hay aquí. Si te das cuenta, este momento de cortana es bastante molesto, entonces pon atención. Granada de fragmentación, vas a brincar a esta caja, apuntar más o menos a ese cuadro. Vas a, granada de fragmentación, brincas y vas a aterrizar en la caja y caes aquí. Aquí brinca y agáchate y entra por ese pequeño agujero. Y después brinca de nuevo para venir por acá. Y con esto evitas a los Flood. Ahora simplemente cae por aquí. Y de nuevo, para más estilo, otro Box Launch. Y ahora una vez que estamos aquí, a golpear. A golpear para evitar un punto de control. Golpeo, golpeo, golpeo. Sigo ¿A golpeando. No Entro en la cinemática y dejo de golpear. Ahora apunto más o menos por allá. Y esto me va a dar un punto de control aquí. Que es el que estuvimos evitando, como puedes ver. Y ahora vamos a hacer un DC Launch. ¿Ok? Vas a brincar, agacharte, o mejor dicho, vas a estar agachado y brincar, da exactamente igual. Yo lo que recomiendo es que si apenas estás aprendiendo, lo hagas agachado. Vas a brincar y justo cuando llegues hasta arriba del brinco, vas a lanzar la cubierta y vas a caminar tantito hacia adelante. Esto va a hacer que quedes aquí. Lo único que hay que hacer ahora es caminar un poco, poco, poco hacia adelante y vas a salir volando. Cosas que pueden pasar. Si te quedas mucho tiempo ahí, cuando lo hagas vas a salir volando muy a la derecha. Ahora... Si tú lo que haces es simplemente hacer esto sin caminar hacia adelante, te vas a quedar afuera. Quieres quedar prácticamente dentro del escudo, más o menos así. Como algo que se hacía en Halo 1. Entonces ya que estás aquí, simplemente con que camines vas a salir volando. Si sales mucho a la derecha, no te preocupes, eventualmente consideras uno derecho. La otra que puedes hacerlo es desde aquí. Simplemente brinco, tiro la cubierta y empiezo a caminar poco a poco y me da un pequeño impulso. Ten mucho cuidado, no quieres chocar en esas cosas Entonces, todo es cuestión de, de un poco de suerte Haré un video mejor explicando esto El problema es que conseguir el impulso necesario Y el ángulo no es tan fácil como podría parecer Necesitas bastante práctica Entonces, básicamente esta es la teoría Si ves que después de intentar intentar no sale, ven por acá Vas a seguir por aquí Vas a hacer un pequeño slide jump aquí, simplemente brinca Slide jump para venir por acá Y ahora, aquí adelante van a ver unos flots Si tú haces el DC launch, los flots de aquí adelante no van a salir, ¿ok? Entonces, si a ti te salen los flots Ven por acá Brinco aquí Brinco acá Brinco aquí Y simplemente ignoro a todos Estos que vienen más adelante, lánzales una granada Wow, no de esas Es una de esas Y aquí, no sé si viste cómo hubo una reacción en cadena ¿Quieres este, quieres agarrar una de esas granadas de fragmentación que explotó? Ven por acá. A estos que están aquí, lánzales granada. Pero pues como yo ya no tengo, me la voy a guardar. Porque esta granada es todavía más importante. Ahí va a haber muchos. Lo que quieres es matarlos. Ten mucho cuidado. Ven por acá. Ups, aquí puede que yo ya me haya muerto. Sí, efectivamente, me caí. Lo hice porque no vi. Wow, me regresaron demasiado. Veamos si puedo conseguir el DC Launch. Conseguí algo decente, ok Ok, ok, lo conseguimos eh, Fue algo raro Un buen DC launch te hace llegar como por hasta allá Ok, este fue un DC launch malo Ahora venimos por aquí, como puedes ver Evité que aparecieran los flots esta vez gracias al DC launch Y también puedo agarrar las granadas que te dije No pasa nada, vamos bien Aquí me gustaría que me dieran este punto de control, gracias y ahora como ya traigo las granadas... Simplemente uso la granada para matar a estos tres. Vengo por acá. Uso la granada para matar a los que están ahí. Genial, maté a todos. eso es una gran granada. Y ahora sí vengo por acá. Aquí lo que voy a hacer es brincar y agacharme. Pon atención. Brinco me agacho y caigo por aquí. Excelente. Y ahora de nuevo. Así. Salgo volando. Wow, no salí volando. Lo que quieres es volar más o menos por acá. Si logras pegarle una granada y matar a este sujeto... Excelente. Ven por acá Mira, te voy a enseñar una manipulación Ven por aquí, gira así Brinca para acá Agarra esto Y a veces te dan un punto de control aquí Ahora lo que vas a hacer es dispararle más o menos a la mitad de la caja dos veces Para dejarla colocada Más o menos vas a salir volando hacia allá Y ahora Lo que vamos a hacer Es colocarnos en el centro de la caja Viendo tantito hacia la derecha, hacia allá Y lo que vas a hacer Es chocar contra la caja y no sé si puedes ver como cuando chocas con la caja, empujas, como que se levanta un poco. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Esta caja pues ya me la movieron, tú quieres hacer todo esto más rápido. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es... Choco con la caja, la empujo, después hago un brinco así y llego. Este brinco es bastante fácil, lo único que tienes que hacer es ver hacia abajo, completamente hacia abajo, lanzar la mina... Y... y ya que lanzas la mina Empiezas a oprimir, brincar Así de fácil Entonces ven por acá Genial, uno, dos Miro, Mira hacia arriba No vienes hacia abajo, mira más o menos a, a esta altura Le empujo Le pego, brinco Y vas a, vas a armarlo ¿Cuál es el problema? Que si no consigues La velocidad suficiente te vas a morir Entonces todo es cuestión de en qué momento Le pegues a esa caja Ahora salió un poco mejor, nada más que con un ángulo feo. Vamos a colocar un mejor ángulo. Ese ángulo se ve bonito, vamos a ver. Choco, lo empujo, voy, brinco y genial, llegamos por aquí. Ya que llegamos aquí, vamos a seguir. Ups, ven por acá. Igual, si no quieres hacer esto, puedes hacértelo legal, o sea, caminando, pero esto ayuda bastante. Aquí vamos a dejarnos caer por estos túneles. Y ahora, se viene lo bueno Aquí en el momento Grave Mind, Mazo, brinco, mazo Brinco, mazo Brinco, mazo Brinco, mazo Y si todo sale bien Vamos a entrar en este agujero que está aquí Antes de que suene Grave Mind. Si estás cerca de este agujero Es excelente, tú no te preocupes Ahora, aquí estamos a nada de acabar la misión Pon atención, va a haber otro momento Grave Mind, Pero puedes este salvar un poco de tiempo Brinca aquí y quieres ahora brincar en esa cosa fea que genera los flood, entonces simplemente brinca. Wow, ¿por qué me está fallando la velocidad? Brinca aquí, excelente. Quieres caer aquí. Después brinca acá. Después pues brinca aquí y aquí vamos a hacer un slide jump justo ahí. Si tienes una granada también lánzala de fragmentación. Entonces brinco. Me preparo para el slide jump. Slide jump y mazo. Brinco y mazo. Brinco y mazo. Y si todo sale bien, wow, salió un poco raro Lo que va a ocurrir es de que Vas a poder acabar el nivel durante la cinemática Pero básicamente esta es la manera de hacer Este, exclusa en tiempo par Bastante fácil uh, Como puedes ver, no hay pierde Y bueno, pues Vamos, vamos a seguir Espero te haya gustado y lo haremos después Nos veremos después, bye